Lentamente. Review. Review. yo Review. Review. Review. me Review. Review. Yo Solo un concierto Review. Solo un concierto Review. Review. mentes sin dudar, dejando la ansiedad. Yo, estamos aquí, ¿sabes? Solo un concierto más, dos sin duda, Dejando la ansiedad, mejor que la casa Volvería a batallar, por caer una vez más Yo dice. Cierto más, los sin dudar Dejando la ansiedad, mejor de la casa Volvería a batallar, por claro caer una vez más no tengo miedo de cagar, a la cagaré una vez más Y ahora voy por un millón dentro de la habitación Mostrando todo el flow, yo me he vuelto el más cabrón Acelerando que el amor de mi vida ya no volverá no tanto, total de desamores, tengo una historia complejado, la neta me siento mal, pero no importa nada. La vida me recompensará. Y ahora estoy pensando en qué mierda pasará. tomo las llaves del coche, toca dar vuelta por ahí. Oh, mírate bien, viejo desconocido al espejo. Este odio es por pasta. Porque...